vamos a buscar una postura cómoda vamos a inhalar profundo imaginando que toda mi energía regresa a este momento presente y exhalo todas las cosas inútiles inhalo volviendo a centrarme en el ser Y exhalo, permitiendo que todos los demás salgan por un momento de mi conciencia. Y voy a reconectarme con esa pureza e inocencia, que es la esencia del ser humano. que es esa energía o virtud que tiene un bebé esa pureza que es una luz natural ese espacio esencial interior donde el alma no conoce adjetivos, marcas, donde el alma no es materialista donde el alma es simplemente Energía pura. Incluso está libre de todo lo que se impone a ser hombre o ser mujer. Sencillamente es esencia divina, el alma. Y así reconecto con el alma En este nivel de conciencia introspectivo, interior, se van desvaneciendo todos los nudos, los rechazos, la resistencia, a otros seres o a la vida, porque esa inocencia natural, original del alma, es de amor. un amor que no exige, que no espera, un amor puro, inocente, limpio, que libera, que sana, porque no ama a las almas por una relación física, ama al alma por ser lo que es, no ama las almas con sentido de pertenencia, porque son mías, ama las almas porque el alma solo sabe amar. Y cuando no lo hace, hay un nudo, un bloqueo. Y el alma no es libre. Así. Desde esta esencia interior, en paz, sin resistencias, dejo que se derritan todos los bloqueos, los temores y me permito fluir. Ya madre. Y desde este esencia interior, siento nuevamente bienestar con el propio ser, con sencillamente ser lo que soy. Un alma así, como yo, libre en mi esencia, no necesita compararse con nadie, que nadie tiene mi papel. No hay nadie igual a mí. Así, tampoco exijo a nadie ser como yo. Cada ser es único, invaluable, especial. Aprecio a este ser que soy. Y me permito sentir esa fuerza interior que es creación del Ser Supremo, esa luz en mí, llena de virtudes de fuerza Aquí, en este estado se disuelve el ego cuando hay amor autorrespeto conexión con esa pureza interior con la verdad del alma se disuelve toda esa identidad de ser más o menos que otros, se disuelve esa necesidad de probar quién soy. Y ya no hay un sentimiento de ser difamado, insultado, sin ego. Ese estado, nada me afecta. Es el estado más puro más espiritual del ser. Es como si las balas de las palabras de otros o situaciones no entran en mí, en el ser. Es como si fuera prueba de balas, no me afecta, no impacta en mí, y todos tienen la libertad de decir, de hacer, pero yo soy a prueba de todo cuando estoy en este estado original de esencia, y esa es la verdadera tolerancia, no uso la violencia ni el enojo, puedo entender, tolerar, cuando no hay ego, puedo fluir con las situaciones en este estado, puedo conectarme de forma natural y fácil con la Fuente Divina Suprema, el Alma Suprema, Dios. Enfocar mi atención en este Ser Divino, que está en este hogar de luz, de quietud, de paz. Y al enfocar mi ser en Dios, en el Ser Supremo, en esta fuente, dejo que mi alma mi esencia se recargue de paz. Dios o el alma suprema es el único generador permanente de energía espiritual. Y al conectar mi mente con Dios me recargo de, de esa energía. Es un baño de paz. Que limpia. Que aclara. me permite silenciar tanto ruido interior y dejar mi mente llenarse de colores, de creatividad, de esencia, la paz limpia, y activa. Y esta paz del alma suprema es diferente No es que reprimo nada para estar en paz, más bien suelto todo. Como cuando un pájaro vuela, suelta la rama. O cuando uno flota, suelta el cuerpo y se deja sostener la misma manera, suelto, entrego y me dejo sentir la paz espiritual del alma suprema. Y me recargo de esa energía de paz. En este estado no hay nada que hacer, nada que pensar, solo dejarme recargar de la energía de la fuente. Y ahí puedo darme cuenta. que es tan diferente querer controlar lo que suceda a la gente, a la vida, a las cosas, que soltar todo y disfrutar de ser recargado, de estar en paz, de estar libre de opiniones, de juicios, sencillamente limpiar todo lo que aprendí, desaprender y llenarme del amor espiritual de Dios. Los seres humanos son seres tan especiales, tan divinos en su esencia, pero cuánto dolor se causa por ese control, juicio, opinión, distancia, cuando en esencia estamos tan cerca. cuando en esencia hay unidad y estamos todos conectados. en este estado de unidad, de estar en sintonía con todos, desde esa conexión espiritual con la fuente, con Dios. desde este estado es como si fluyera desde este lugar que puede ser el corazón de América el corazón del continente que fluya desde aquí de forma espiritual paz amor. Es como si fuera más allá del ruido, del miedo, de la venganza que hace tanto ruido en las almas. Más allá, a un espacio de silencio, un espacio puro. Como dónde está Dios, Nirvana, sin ser afectado, puedo emitir vibraciones a todas las almas del mundo. Ser como un canal de amor, de paz, de silencio, porque el sufrimiento no se sana con venganza. el sufrimiento se sana cuando puedo ir más allá y reconectarme con lo que es lo divino al igual que el Ser Supremo, es un ser dulce, suave, estable, tranquilo, sabio, amigo, compañero, tan diferente a como a veces nos enseñaron. Así, cuando me dejo sintonizar con esa suavidad, dulzura, paz, estabilidad, es que verdaderamente puedo ayudar a liberar la negatividad del entorno. Así me enfoco en esa suavidad de Dios. ¿Cómo hace para ser tan dulce, compañero, amigo, de cada alma en el mundo? Es esta conexión inquebrantable con la fuente, con el alma suprema, con Dios, lo que me hace mantenerme como un faro que emite paz cuando hay tormentas. Un alma fuerte es un alma combinada con Dios. Un alma fuerte no se sacude por las olas del entorno. Es una torre de paz. Porque tiene un vínculo eterno con Dios, así suavemente voy a observar mi estado, el estado interior, el estado de mi mente estado de mi cuerpo. ¿Qué logré hoy en esta meditación? Observo. Terminar. Voy a leerles algo eh, de nuestra directora Que se llama Conciencia del Ser Dice La conciencia del alma es un hermoso estado En el que todo tu sentido de ser Se desplaza de lo físico a lo espiritual En la conciencia de alma ya no te sientes hombre, mujer blanco, negro y ningún logro del mundo conforma tu, tu autoestima, en lugar de ello la autoestima se moldea por la experiencia profunda y permanente de tu valor intrínseco como creación del alma suprema, una falta de conciencia de alma te pone a merced de Cuando uno no está en conciencia del alma, ¿qué pasa? Cualquier pa cosa que pasa me afecta. Entonces, está a merced de tu entorno. Te vuelves esclavo de la influencia de las demás personas, de las situaciones que te rodean. Y solo te sientes bien cuando todos los eventos externos te garantizan eso. Esa clase de dependencia deja al alma débil y confundida. La conciencia del alma, en cambio, te libera de las influencias externas y te permite crear un bienestar interior que es totalmente independiente. Y eso a mí me recuerda, conocí una de las primeras extranjeras de Brahma Kumaris que tomaron este conocimiento hace muchos años, más de 40, y ella ha sido directora, ella nació en Australia, pero por su espiritualidad siempre fue viajera y después coordinó en Hong Kong y después un montón de proyectos en India y pasó situaciones durísimas, pero ella es tan alegre, ustedes la vieran, es, la, es tan alegre, y una vez ella me dijo, es que yo me siento a prueba de balas. O sea, me puede pasar todo y ya no me afecta. O sea, es como, ¿qué es lo que garantiza que yo estoy creciendo espiritualmente? ¿Verdad? Porque no es ser con falta de empatía, porque de toda la vida se dedica al servicio, a que los demás sean felices. Pero no ser dependiente de, de nada externo para estar bien porque en vez de ser a prueba de balas, nosotros somos como tan sensibles que ni pueden hacer, ah, que uno ya está llorando mal, fue know -how, que know-how, eso, eso, no, no, eso no es ser fuerte espiritualmente, ¿verdad? Entonces lo que está explicando es que es falta de la conciencia espiritual del alma, entonces dice, la conciencia del alma te libera de las influencias externas y te permite crear un bienestar interior que es totalmente independiente. La conciencia del alma se cultiva como... Exacto, practicándola. <ríe> Solo aquellos que han comprendido la necesidad de, de ese autorrespeto interior... Harán ese esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué se requiere? Solamente practicarla. Si ya están en mí. Dice, surgirán dificultades para probar cuán firme estás en que te vas a elevar a ti mismo. Pueden surgir enfermedades físicas, situaciones en las relaciones, recuerdos del pasado, etc. Sin embargo con paciencia, introspección, llegarás a saber cómo esas mismas pruebas son un medio para fortalecer esa identidad espiritual.